En México, todas las personas pueden expresar con libertad sus opiniones, pensamientos e ideas. Y las niñas, niños y adolescentes no somos la excepción. La libertad de expresión es un derecho con el cual niñas y niños podemos opinar sobre todos aquellos asuntos que nos afectan directa o indirectamente. Así lo mandata la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes poder expresarnos con libertad es nuestro derecho para más información consulta www.gob.mx/cipina